Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Martínez Vamos a regresar la impresora Edson ET4550 qué? El error de alma, ya, ¿listo? Tengo la llave, el programa se ha acabado en la descripción Está listo para que lo descargues Vamos a Clean Select Luego vamos acá en el puerto Buscamos la impresora, perfecto Clean. OK que te conectado al cable USB ¿Listo? Particular Luego buscamos donde dice eh, Wastep Impant Counter, perfecto clic ok, aquí en Clean main, en Chat, perfecto y ahí quedó, esta es la causa del error, que está el contador al 100%, lo que vamos a hacer es resetear, ¿al qué? al 0%, listo, ahí quedó reseteada, voy a pedirle al cliente que apague y enciende y ya regreso. Listo, ok, ya quedó, perfecto,